para este experimento necesitaremos un pequeño vaso con agua como este hielo seco recuerden no manejarlo mucho con sus manos ya que es bastante frío y jabón líquido lo que vamos a hacer primero que nada es agregar jabón líquido en el agua y disolverlo. de tal forma que el agua queda bastante jabonosa y luego lo que vamos a hacer es agregarle el hielo seco wow como pueden ver ocurre una reacción bastante impresionante es completamente seguro para jugar se forman millones y millones de burbujas en cantidades industriales. Y como ven, se puede perfectamente explotar las burbujas sin correr ningún riesgo. el único riesgo es divertirse wow bastante impresionante no muchachos podemos observar cómo se van formando las burbujas desde el interior de una manera impresionante si te gustó el video por favor dale me gusta